Muy bien, pues estimados amigos, me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión. Eh, estamos transmitiendo esta actividad de estudios metafísicos desde Monterrey, en la zona de San Pedro, en la metrópoli. Para todos ustedes, a través de todos los canales del Centro Metafísico, eh, mi nombre es Román Calapis y me da mucho gusto Poderles compartir el día de hoy, poder estar eh, conectados, poder estar realizando estas enseñanzas y que bueno beneficien nuestra vida, eso es lo más importante. Siempre tenemos algo que trabajar en nuestra vida, siempre tiene que ser el propósito en mejorarnos, superarnos, elevarnos, ir construyendo esto que llamamos el Shambhala interior, este propósito que vamos a ir poco a poco desarrollando en nuestro interior, que es el propósito de construir esa vida interior que es tan importante. Todo esto forma parte de una gama de estudios metafísicos que vamos a ir viendo y que se brindan dentro de los estudios de metafísica y dentro de la gama de actividades del Centro Metafísico. Muy bien, pues hoy vamos a comenzar como un curso, ¿verdad? O un intercurso eh, para que pensemos, ¿verdad? Es el curso que vamos a estar checando... Entre módulos y bueno, es eh, un curso que por supuesto podemos tener continuidad, vamos a entrar a los estudios que da el Espíritu Santo como el Santo Aeolus. Eh, en realidad esto es por supuesto para irlo profundizando, vamos a ir viendo todos estos temas para que... Tengamos sentido, por supuesto, nosotros estamos en una conformación o en una consolidación interior de nuestros principios interiores, que son los más importantes, de cómo irnos desarrollando interiormente y eso es lo que nos va a dar más adelante todo este propósito que llamamos Shambhala, que es un propósito de conectarnos con nuestra divina presencia yo soy. Eso es lo más importante a lo cual nosotros podemos aspirar y que nos va a ir muy bien si lo trabajamos. Este propósito de de una vida espiritual una vida interna y, y conectarnos en este caso desde nuestra conciencia a nuestro yo superior ya que esta es la lámina de la presencia dada justamente por los maestros de sabiduría donde nosotros estamos aquí abriendo nuestra mente conectando nuestras antenitas para el estudio superior y así vamos a ir adelantando entonces les voy a proyectar esta pantalla Um, en he... estemos conectados muy bien pues con esto entonces nosotros tenemos esta parte que es el espíritu el alma y el cuerpo esto es parte de esta eh, unión digámoslo así le llamaría al maestro jesús de esta alianza o esta nueva alianza nosotros lo conocemos también como el, el pacto del propósito establecer un propósito interno de desarrollo de beneficio por supuesto el que más sale beneficiado a través de eso pues es nuestra personalidad nuestra nuestra vida digámoslo así como la lleva vamos pero en realidad estamos tejiendo algo superior que es el conocimiento o el autoconocimiento eh, espiritual y para eso el santo eulus es el maha Chohan, o sea si los chojanes de los siete rayos eh, son los eh, chojanes en este caso los maestros de cada uno de los rayos o los directores él es el maha la palabra maha quiere decir el gran entonces es el gran maestro y es el maestro de los maestros, en este caso que dirigen cada uno de los rayos. Entonces estamos con una enseñanza donde, bueno, a pesar de todo esto tan, tan vasto y grande que vamos a abordar, vamos a trabajarlo en palabras sencillas, no hay ningún requisito previo para eh, participar, se trata de que esto pueda ser entendido por un niño de 7 años, y esto, si no se hace así, este, puede, pueden preguntar, dejan sus preguntas en las cajas de comentarios, siempre nos da gusto saber de ustedes, saber cuáles son sus inquietudes, y en este caso, así vamos a ir avanzando con, con este aspecto, y esto forma parte de un curso que estamos llevando a cabo, que es el curso de, de las enseñanzas de Shambhala, del libro de la vida. Estamos tomando este aire, digámoslo así, dentro de todas estas enseñanzas para que nos vaya muy bien, para tener un respiro, digámoslo así, esta enseñanza, eh, aparte de que es eh, el amor del cosmos, el amor de la vida, el amor del Espíritu Santo, en realidad... Eh, pues nos va a servir para tomar un, un airecito y arrancar con nuestro próximo módulo, ¿verdad?, que es la jerarquía espiritual. Bueno, son más de 100 horas las que eh, tenemos propósito de ir completando en este aprendizaje y vamos a proceder con esto que nos dice Connie Méndez, lo que no puedas aceptar, déjalo pasar, pero sigue estudiando, no, de, no te detengas, avanza, continúa, eh, sigue adelante con todo ese propósito Y eso es lo que nos va a llevar Entonces, bueno, la pregunta es Si están de acuerdo en participar con esto eh, La señal, ¿verdad? Que, eh, con la cual podemos dar cuenta De que está todo ok Entonces, ahí está Greta Ahí está Giselle Ahí está Yerine Raiza Sanjita Shanida muy bien, y Guadalupe, y todos ahí están, están listos para esta aventura. Hoy vamos a aventarnos, por supuesto, un, un viaje mental muy tremendo hasta Acuaria, que es donde están las enseñanzas de, de, del día de hoy del Maha Chohan. Entonces Shambhala es una construcción, Shambhala existe, los maestros con los cuales nosotros estamos estudiando, ellos existen, no tienen nada de fenoménico el asunto, ellos son seres que tienen conciencia que a través de esa conciencia eh, dejaron unos escritos, y esos escritos son los que estudiamos el día de hoy. Eso nos ayuda a que nosotros también podamos construir este cielo interior, este reino de los cielos que es tan importante, al cual, recordarán, de, de acuerdo con el Maestro Jesús, no entran las, las personas que tienen riqueza mental o riqueza espiritual. ¿Qué quiere decir eso de riqueza espiritual? Que ya se creen hechos que podríamos llamar orgullo espiritual el orgullo espiritual no entra en esas regiones del alma y es muy importante por eso ir trabajando todo esto y me quise eh, traer esta actividad que es muy didáctica es muy es, son prácticamente ejercicios lo que plantea toda toda la actividad del día de hoy para que podamos eh, más allá del conocimiento vivir en estos aspectos divinos y aquí está el autor de este texto de estudio del día de hoy es conocido como el santo aeolus aeolus del aire verdad de A aeolia entonces él tuvo una encarnación como homero el que escribió eh, la Iliada, la odisea y que eh, por supuesto reconocido poeta griego es conocido también perdón historiador grie griego y es el complemento divino de la, la Madre Palas Atenea. Entonces, por supuesto que vamos a entender muy bien cómo, eh, pues, este ámbito, digámoslo así, de, de darnos la enseñanza, de darnos el amor, pues procede de estos grandes maestros. Aquí está otra imagen, por supuesto, donde se ve eh, ellos radiantes. Siempre el patrón electrónico del Espíritu Santo es la paloma. El Espíritu Santo Omaha Sajib es el Mahachohano Santo Eolus, es muy importante saber que él ahora funge como Espíritu Santo Cósmico, el Espíritu Santo para la Tierra es Pablo el Veneciano, el Maestro Pablo el Veneciano, y el Espíritu Santo Cósmico es ahora eh, el Santo Aeolus. en este caso eh, para el cosmos, ¿verdad? para el, todo lo que corresponde dentro de nuestro cosmos en Alfa y Omega, entonces ahí está, se desempeñó en la tierra como director del tercer departamento de la jerarquía espiritual de Shambhala. Y aquí vienen las leyendas que, por supuesto, son. Eh, allí están todas las cuestiones que, pues, los maestros en realidad viven. Y el maestro eh, Santo Aulus vive en Ceilano, Sri Lanka. Y en este caso se dice que tiene allí o es uno de los terratenientes más importantes de los plantíos del té de ceilán entonces cuentan los trabajadores de esa zona que de pronto eh, le han visto y, en, y ven al señor verdad al dueño de todos esos terrenos y por supuesto aparte de todo eso ustedes han de saber que las propiedades del té de ceilán son eh, tiene muchos beneficios entonces Digamos así, en las actividades de metafísica no se permite eh, que estén haciendo eh, nada, ni tomando, ni escribiendo, ni nada, pero solamente por esta ocasión les voy a dejar que tomen té de ceilán en la actividad del día de hoy. Si no es té de ceilán, eh, no se puede. Entonces, porque este, el objetivo es vivir todo esto, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está el aspecto superior, de, de, de esta enseñanza del día de hoy. Allí están todos esos plantíos por supuesto, maravillosos de ese té. Entonces ya saben, si no tienen té en su casa, pueden irse a, a comprar su té de ceilán y eh, pues allí hay una infusión muy grande de las cualidades. Recuerden que eh, las plantas, ciertos elementos tienen cualidades de cada uno de los siete rayos. Entonces el té de Ceilán, para comenzar, es un té que les va a ayudar muchísimo y que está hecho directamente desde el santo Aeolus, ¿verdad? Bueno, este es el texto en el cual nos estamos basando el día de hoy. Se llama Espíritu Santo. Les digo que este texto es para comenzarlo hoy y es este, para ir escalando dentro de esto. Prácticamente estamos inaugurando esta... Eh, digámoslo así, estas actividades del Espíritu Santo a través del de, de canal. Es un curso que siempre hemos intentado, hemos comenzado a dar, pero el asunto es que la práctica de todo este texto es lo que en verdad importa, ¿verdad? Este texto dice Rubén Cedeño que tiene la capacidad de ascendernos. O sea que cuando que si nosotros ponemos en práctica todo lo que dice el texto del eh, Maha Chohan, eh, vamos a ascender antes de terminar el texto. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿verdad? A lo mejor alguno de pronto deja de aparecer ahí en la, en la transmisión o se queda conectado, y eso quiere decir pues que ya trascendió, ¿verdad? Este, entonces ya, nadie, nadie diga nada y listo, ¿verdad? ¿Y cómo ocurre esto? Eh, Lady Miriam es una maestra que tuvo una vida como, conocida como Geraldine Inocenti. Y la maestra Geraldine Inocenti es quien recibe esta, este edicto de la emergencia cósmica que se da en 1952, cuya finalidad o cuyo punto es que nosotros podamos trascender y que podamos recibir un nuevo aprendizaje. Entonces Lady Miriam es... Eh, la encargada de, en este caso, ver a los maestros, eh, redactar todos estos textos que vienen de puño y letra de ellos y ponerlo a disposición. Así es como nace el libro de la vida. Por eso recuerden que en 1952 se vinieron unas grandes innovaciones espirituales para salvar a la humanidad que nunca antes habían tenido. Y eso es justamente a quien se le debe fue a Lady Miriam eh, para que chequen allí todo ese curso, ¿verdad? Entonces Lady Miriam es estudiante directa del Maha Chohan, en este caso del santo Aeolus y tiene muchos discípulos, de hecho, el santo Aulus. Su característica es la dulzura, ¿verdad? Es el, el amor más allá de toda comprensión humana, la realidad. Imagínense que el Espíritu Santo es el es componente del amor que rige la vida. Nosotros estamos aquí, pero afuera se están moviendo los autos, se está moviendo la gente, están yendo a sus casas, se están, se están moviendo los animalitos, se están moviendo el aire, las plantas, el agua, el mar, la tierra está girando alrededor del sol. Todo eso está ocurriendo en este momento y nosotros estamos aquí bien tranquilitos. ¿Y quién se ocupa de ese trabajo? El Espíritu Santo, es el que controla ese Espíritu todo lo que está, entonces su sabiduría está más allá de lo que nosotros podemos comprender, el, ama, el amor también y allí es parte de este trabajito, comienza este asunto con el amor que es tan importante, nos comienza diciendo la diferencia entre el amor y el sentimentalismo, muy importante, verdad, amor y sentimentalismo no es lo mismo, eh, eh, hay que empezar a tener discernimiento respecto a cada una de las cualidades el amor es sabio y equilibrado es cuando tú puedes tener un equilibrio digámoslo así entre digamos amor y libertad lo contrario a eso sería la pasión o el odio sería el otro polo opuesto el amor es el perfecto equilibrio que se encuentra allí por eso es una ciencia, por supuesto, que hay que ir trabajando en nuestra vida, hay que irla estudiando, comprendiendo. Y luego dice acá, el sentimentalismo surge como ondas a través de las mentes y emociones de los seres humanos que no saben controlarse cuando ocurre algo fuera de lo usual. O sea, el sentimentalismo es una polarización del, del aspecto amor y, por supuesto, lleva al descontrol. Entonces comenzando por allí, ya está este asunto para, para tremendo, ¿verdad? Y comienza lo, lo siguiente, los individuos que sienten que la vida debe de seguir un patrón constante, o sea que todo debe ser siempre igual, que todo nadie te puede mover tus cosas de tu lugar, que no puede cambiar las cosas, que todo debe de ser como antes, que todo debe regresar al pasado, que se desconciertan por cualquier cambio en su ritmo ordenado, tienen mucho que aprender, hay lugares, ¿verdad?, donde algo se desacomoda y ya nadie puede hacer nada. Eh, cae una situación, una nevada, una cuestión y todo se detiene, todo se paraliza. Eso en realidad es, es que nos, no hemos aprendido esta capacidad de amor, porque el amor es adaptabilidad. Y bueno, ahí tienen, yo creo que la antítesis, ¿verdad?, del amor, sobre todo en Shrek 1, ¿verdad?, en Shrek 2 ya como que se compuso, pero así. Apenas les mueves, qué sé yo, una puntita, un lápiz, una pluma, por ahí están. ¿Dónde está mi lápiz? ¿Quién movió mis cosas? ¿Quién hizo esto, verdad? O ocurre un cambio en el trabajo. No puede ser, porque a mí. Por supuesto, es la, la, la historia de Shrek, la que estamos viendo allí. Se vuelven o gritos, verdad? La, eh, y puede decir, no, es que. Es que yo sí tengo amor, pero en realidad puede ser sentimentalismo. El amor es equilibrado. No sé si el burro de Shrek sea él, representa el amor, pero ya lo veremos, ¿verdad? Número dos dice, desde el momento en que se levantan en la mañana hasta que colocan su cuerpo en la cama por la noche, se convierten en una ceremonia de adoración a Dios y de servicio al prójimo. Esto es parte importantísima de, de todo este entendimiento que nuestra vida va en función de cuánto hacer sagrado o cuánto hacer divino hacemos en nuestro día a día y eso es muy importante hay cosas que son el deber ser tu deber es trabajar que eh, cumplir con tus, tus actividades de trabajo entregar a tiempo hacer como corresponde todo lo que está allí previsto y listo, eso es un trabajo y por eso te dan un sueldo. Pero ocurre algo cuando tú das el extra, ¿verdad? Cuando tú das un servicio y quieres a la gente, le sonríes, le llevas el cafecito al compañero de trabajo quizá, o en este caso ayudas, o te, en este caso tomas eh, ciertas posibilidades y haces... Cuestiones positivas dentro de ese, ese trabajo donde ya no está en tu cargo, digámoslo así, eso sería un servicio. Y entonces eso se vuelve una ceremonia en nuestra vida. Ser voluntarios para ciertos aspectos es parte de ese servicio. Y dice aquí, ustedes deben de ser tan flexibles, tan capaces y estar tan alertas como para que la presión de sus energías no les haga perder el equilibrio ante las emergencias. O sea que nosotros tengamos tanta flexibilidad mental, que estemos tan alertas y seamos dinámicos, en este caso que nada nos perturbe, que nada nos dañe, que nada sea el acabose de nuestra vida, que nada nos ponga como gritos y allí es donde estamos verdaderamente amando, recordaremos la, la anécdota de Francesco, cuando le preguntaban cuál era la felicidad perfecta y Francisco decía, bueno, la felicidad perfecta es que si llegamos a nuestra posada donde viven todos nuestros compañeros eh, monjes, eh, no nos reciban y con la ventisca, con la helada, nos digan que somos, que somos unos ladrones y por eso no nos dejen pasar, que nos confundan. Si podemos ser felices aún así, allí está la felicidad perfecta. Pero todavía más, si seguimos insistiendo en que somos nosotros los hermanos Francesco y el hermano León, y tocamos y tocamos y salen y nos baten a palos sin reconocernos, diciendo que somos unos ladrones y nosotros podemos todavía estar sonrientes y felices, entonces ahí está la felicidad perfecta. Y así Francesco le explicaba cómo era la felicidad perfecta a su hermano, ¿verdad?, de la congregación. ¿Qué quiere decir esto, por supuesto? Que tenemos que estar siempre contentos. Esto es una cuestión súper importante, ¿verdad? Darle a tu cuerpo alegría, Macarena, porque tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Eso es importante en la vida. Eh, no sé, bueno, yo soy... Eh, aquí públicamente me confieso que soy fan de Cepillín, ¿verdad? Cepillín pues es un, un comediante mexicano, un payasito, el payaso oficial de la tele desde los años 1970, imagínense. Y algo que yo le aprendí a Cepillín era esta capacidad de nunca tomar en serio nada, esta posibilidad o esta cuestión donde eh, el que se enseria pierde. Si tú te enserias, si tú te tomas en serio, qué sé yo tu trabajo, tu cosa, tu vida, quién eres, eh, tus responsabilidades y demás, ya, estás a un paso de Shrek y entonces yo creo que van a ser Shrek 4 o Shrek 5 contigo. Entonces, vete preparando para ese personaje. Pero es algo que nosotros tenemos que empezar a establecer y eso, eso viene con el discernimiento, por supuesto, de saber de qué me sirve ...pelearme, estresarme... ...estar luchando allí por la chuleta... ...peleando con la gente... Eh, ¿Qué voy a ganar en realidad con eso... ¿Qué gano enojándome... ...insuflándome... Eh, ...reactivo, negativo... ...peleón... Eh, ...todo ese tipo de, de actitudes... ...verdad, que a veces tomamos... ...porque creemos que debemos de ser el personaje... ...el padre que monta... ...allí ante los hijos la responsabilidad... ...la madre que tiene que darles disciplina el jefe que tiene que decirles a todos cómo se gana el pan con el sudor de la frente y todo ese tipo de shows y dramas que mejor hay que prender las novelas porque allí están completamente ilustrados. Entonces, no seamos una novela más. Yo creo que por eso Cepillín salió de la tele, porque ya dejó de ser eh, parte de esos, esos aspectos que estaban allí o que están tan, tan te, teatrilizados, ¿verdad?, entonces, nuestra vida es así, tenemos que aprender a reírnos, dejar de ser serios y eso no quiere decir que no tomemos las riendas y no hagamos cosas y demás, pero esto es justamente el juego de la vida, uno tiene que aprender a jugar el juego de la vida siendo feliz, bendiciendo el bien, trabajando siempre con la presencia yo soy, tomando en cuenta todos esos aspectos superiores, divinos y quitarle poder a todo eso, cuando veamos que algo estamos tomando en serio, es allí en realidad donde tenemos que trabajar la renuncia al personaje, la renuncia a ese apego, a esa sentirnos eh, que sin nosotros, el mundo, quién sabe cómo sería, y querer tomar todas esas cuestiones, porque en realidad no llevan a ningún lado, allí no hay nada absolutamente. Entonces el amor es parte de ese equilibrio, que nos va llevando a un mundo superior. Cuando tú renuncias al personaje, cuando tú renuncias a esta cuestión de soy yo el que tiene que hacer las cosas, ahora sí tú le dejas a Dios que haga lo suyo, porque Dios, la presencia divina, el Espíritu Santo, como quieras llamarle, es el que domina toda la obra, todo este juego de la vida y Él sabe perfectamente qué es lo mejor para nosotros y para todos al mismo tiempo. Entonces, allí no hay pierde en este aspecto. Entonces, allí lo tienen esta enseñanza y por eso también está la técnica ancestral. Sonrisa, primer paso y beso, segundo paso. Sonrisa, primer paso y dos, y uno y dos, y uno y dos, y uno y dos. Sí, ¿verdad? Es parte de todo eso. Connie Méndez dice que, bueno, antes de las 10 de la mañana, uno tiene que encontrar de qué reírse de sí mismo. Y esta es parte de todo este, este trabajito que es tan importante, es este perfecto equilibrio que necesitamos, es este, es, esto al mismo tiempo nos da temple porque nosotros estamos trabajando desde una cuestión superior. Dice acá, sigue diciendo al respecto de este tema, si ustedes no pueden manejar la presión de las energías, de las corrientes de vida, de aquellos con quienes están asociados en sus hogares y asuntos, o sea, si el jefe te estresa, el compañerito te aturde, está el hijo, la hija, el hermano te molesta muchísimo y demás, entonces ya, ¿cómo decirlo así? No, el asunto está en nosotros. Dice, ¿cómo podemos nosotros anclar? Si no se anclan ustedes, ¿cómo podemos anclar en ustedes corrientes cósmicas para ayudar al, a la ciudad, al planeta, al mundo, etcétera? Entonces, allí viene el asunto tan importante, ¿verdad? De este trabajar el amor verdadero. Y para eso sirve el tratamiento para desarrollar el amor divino que nos da Emmet Fox, que es súper importante eh, plantearlo, meditarlo, tenerlo siempre y estar trabajando acá nos dice que el puente que va de la octava humana a la divina es el amor ese amor por supuesto equilibrado perfecto eh, contento alegre servicial amable flexible eh, es lo que necesitamos para conectarnos con las esferas de luz de los maestros entonces allí es cuando nos conectamos verdad y va por allí toda esta conexión que nos da el Espíritu Santo. Cabe destacar que el patrón electrónico del Santo Eolus o del Espíritu Santo es la paloma, ¿verdad? En específico la paloma blanca. Por eso eh, cuando Jesús eh, recibió el bautismo de la mano de Juan, en este caso bajó una paloma representando los dones del, del Espíritu Santo, los dones divinos que están allí. Entonces vamos, vamos más o menos por allí, ¿verdad? Y podemos empezar a trabajar todo esto pues con ejercicios que hay que hacer eh, consistentemente. Hay que poner nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento en el amor divino y podemos decretar si les parece bien. Mi alma está llena de amor divino. Yo estoy rodeado de amor divino. Mi mundo es un mundo de amor divino y solo acepto el amor divino y nada menor que ello. Yo estoy cargando mi mente mis sentimientos, mis pensamientos con puro amor divino. Yo soy el amor divino para todo aquel que me mire, que me toque, que me piense, que me sienta y por donde yo paso solamente existe el amor divino. El amor divino es lo que rige toda mi vida y todo está bien, porque yo lo veo como se manifiesta a cada momento. Gracias Padre que así es. Y entonces cargarte de amor divino todas las mañanas, que es parte de esta técnica del tratamiento de, de, para desarrollar el amor divino que da Met Fox, es llenarte de, este, de estas cuestiones superiores, te van a llegar esos, esos mensajes, digámoslo así, como palomas mensajeras, que en realidad eso existe, las, las palomas eh, mensajeras del santo Eolus, Tú cuando le deseas el bien a alguien, ya te cargaste de amor divino y le deseas el bien a alguien, tú envías un pensamiento de fe, de amor, de esperanza, de plenitud, y esa paloma va hacia ese ser al cual enviaste desde tu ser divino ese pensamiento de amor. Entonces, oh, eh, oh, una técnica del maestro eh, Maha Chohan es trabajar la, la gratitud tres minutos al día. Tres minutos al día de gratitud. Dice acá, si durante tres minutos al día, en ese ocupado mundo externo, ustedes dirigieran su, a, su gratitud hacia toda vida por doquier, manifiesta e inmanifiesta, y al centro corazón de todos los seres creados, abrirían canales a través de los cuales las corrientes retornantes de bendiciones fluirían a sus vidas, ya que esa es la ley. O sea gratitud hacia toda la vida por doquier manifiesta o inmanifiesta entonces ese es un trabajo de acción de gracias diario que eh, en este caso hay un decreto tremendísimo bellísimo que da rubén Cedeño, que se llama la acción de gracias que es gracias padre por mi vida que es la tuya y la de los demás gracias por amar gracias por el ser, gracias por la humanidad, gracias por todas las razas, gracias por la tierra donde estoy, gracias por tener un techo, gracias por el agua, el aire, el mar, el fuego, los elementos, hay que llenarnos de agradecimiento eh, por todo lo que existe, por todo lo que está y es gracias, gracias, gracias, gracias, hay que tomar una terapia de tres minutos de agradecimiento a diario llenándonos, entonces dice acá, al centro corazón de todos los seres creados vamos a pensar en el corazón de todos los seres que están por lo menos en nuestra habitación por lo menos en nuestro hogar por lo menos en nuestra comunidad vamos a pensar en el corazón de esos seres y vamos a dar gracias y podemos decir gracias padre por la vida que se insufla en nuestros corazones por esa vida gratuita y feliz que nos brindas para vivir gloriosamente como tú eres, como tú amas, como tú piensas. Gracias Padre. ¿Qué hace la gratitud? Chequen muy bien, la gratitud hace una transmutación instantánea. O sea, cuando tú entras en estado de gratitud, una gratitud auténtica, esto es muy importante, ¿verdad? Es un estado en el cual empiezas a transmutar esa situa situación que te aqueja o la cuestión de salud que estás pasando o la situación económica que estás viviendo. Llenarte de gratitud acaba y transmuta tu situación, no importa cuál sea. En este caso es el poder magnético cósmico que atrae todo el bien hacia el generador de una genuina acción de gracias, ¿verdad? Entonces se vuelve un principio de atracción, aquello que nosotros agradecemos lo atraemos, atraemos más de eso, atraemos más vida, más amor, más opulencia, más salud, bienestar, etc. Entonces es potentísima por supuesto la acción de gracias y hay todos los días que dedicarnos a hacer un, un Sistema, un trabajito de agradecimiento, una acción de gracias genuina. ¿Cómo hacemos algo genuino? ¿Quién me dice? ¿Quién me hace una seña? No obscena, por favor. Ahí está, ¿verdad? Este, María Graciela. Es muy importante eso y que lo reflexionemos, ya que cada uno de nosotros tiene su propio feeling. O sea, la acción de gracias que yo les pueda dar a algún maestro y demás, está muy bien, les puede servir como referencia. Pero tiene que haber dentro de ustedes una cosa donde ustedes se suelten de acuerdo a ese sentimiento, de acuerdo a ese pensamiento que van trayendo en su vida, en su mundo, en sus asuntos, y eso es justamente lo que nos va a colocar en una posibilidad superior, eh, donde empecemos a realizar todas estas cuestiones y estos prodigios, eso es muy tremendo. Chicos y chicas, eh, ustedes tienen que encontrarse cuál es su feeling, tienen que ahondar, tienen que por eso, para eso primero hay que purificar el corazón, ¿verdad? Porque hay tanta cuestión allí, nuestro pensamiento, nuestro inconsciente es lo que representa el corazón. Y en este caso puede llegar un momento en que entres y ahondes y sepas dónde está ese feeling. Y ese feeling, como es genuino, es auténtico, es tuyo, Nadie más lo tiene y al contrario, tú puedes hacer con ese feeling algo muy poderoso e irradiarlo a la atmósfera, al ecosistema en el cual estás, a la transmisión donde estás eh, hablando, a los compañeritos con los que estás compartiendo y eso es algo que todo, a todo mundo le llega, todo mundo lo siente y es un qué sé, un no sé qué, qué sé yo, que para qué les cuento, ¿verdad? Es una cuestión sin palabras es una cuestión netamente metafísica que hay que empezar a vivir bueno dentro de todo esto hemos visto pues todo ese esas posibilidades y estas cuestiones que existían en los templos de la antigüedad verdad donde las ciudades enteras eran sostenidas por sacerdotes eh, y en este caso los sacerdotes se encargaban de la vinculación divina de estos aspectos superiores con el mundo y por eso las civilizaciones eh, de la antigüedad lograron tanto esplendor que ahora desconocemos pero que en este caso está disponible y viene un nuevo esplendor para todo el mundo y es parte de todo ese proceso pero allí donde quiera que ustedes se encuentran en cualquier ciudad en cualquier comunidad donde ustedes se encuentran si ustedes empiezan a hacer estas conexiones este trabajito que empezamos a ver verdad número uno Aquí les vamos dando ya los tips, al final esa es la participación general, ¿verdad? El primero es el llenarse de amor divino a diario. Número dos, trabajar el agradecimiento a diario. Eso es fundamental para todo ese trabajo. Ustedes mantendrían su comunidad, su hogar, su ciudad, su país, fuera de todo foco de negatividad, de cuestiones discordantes, por supuesto, ustedes van a ser los más beneficiados de todo eso, pero eso va a llegar y va a mantener un equilibrio superior, ¿verdad? Lo contrario es lo que atrae todas las catástrofes, todas las negatividades, ¿verdad? La ingratitud de las masas es lo que ha acarreado todas las condiciones de angustia y zozobra en el mundo, o sea... Una persona o una comunidad o unas situaciones de angustia, eh, una pandemia mundial, son debido a la falta de agradecimiento por la vida. Así de sencillo nos lo explica el maha Chohan. Entonces, bueno, vamos a hacer otra práctica de gratitud. Esto es por los dones recibidos. Entonces vamos a hacer como un inventario, ¿verdad? Piénsense eh, donde quiera que se encuentren y piénsense con esos dones que han recibido, que pueden ser físicos, tangibles, que están a lo mejor rodeándolos y además están los dones metafísicos que ustedes tienen, el amor, la sabiduría y el poder. Piensen en ellos, reflexionen un momentito y sentidamente reconociéndolos, Sintiendo el abrazo que esos dones le dan a su vida y que ustedes cuentan ni más ni menos con todo lo necesario, podemos decir gracias Padre, porque yo cuento con todo lo necesario, mi mundo lo contiene todo y todo está previsto y provisto por adelantado. Gracias Padre. Es llenarnos, por supuesto, de virtudes y virtudes y virtudes y pensar en esas virtudes, dicen acá, dice acá el maha Chohan, pensar en tus virtudes te atrae más virtudes. Eso es algo que hay que trabajar, recuerden que siempre estamos eh, en el mundo donde la gente piensa carencia, y el carencia, la carencia siempre dice, no tienes esto no tienes el otro, o si yo tuviera esto, o si yo fuera más bello o más bella, o si yo midiera tanto, o si yo fuera más fuerte, o si yo fuera más inteligente. Y eso es pensar desde la carencia, es prácticamente eh, una queja, digamos, lo hacía la vida, porque así como te hizo, te hizo bien bonito, con tus medidas, con, tus, con lo que venías a hacer este mundo preparado. Y eso es muy importante empezarlo a trabajar y a energizar con lo que contemos, ser felices. Gracias Padre porque tengo mi celular para hacer esta transmisión y para compartirles todo esto, ¿verdad? Gracias Padre porque puedo comunicarme, gracias Padre porque tengo eh, mi teclado para escribirles, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Eh, todo lo que nosotros tengamos hay que agradecerlo porque ahí está la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar a todo lo superior. Otro tipo de gratitud, que esto es súper tremendo, no sé, yo creo que es muy, es muy poco, por lo menos eh, lo que yo he visto y lo que he chequeado, eh, la gratitud por la inteligencia. Es el, los trabajos de inteligencia son los que los estudiantes menos hacen, a pesar de que el ejercicio metafísico es pura inteligencia. O sea, en este caso, la sabiduría, el saber, el entendimiento... Y demás es lo más importante, pero ni muy pocas veces, si no es que nunca, se bendice la inteligencia, la sabiduría, se agradece por la inteligencia. Entonces dice el maestro Saint Germain en otro apartado que eh, empezar a trabajar con la inteligencia, la sabiduría nos va a abrir portales mentales eh, donde ahora sí nada oculto, eh, nada se va a quedar oculto que no, nos va, que no nos sea revelado, como dice el decreto, ¿verdad? Entonces, allí está lo que nosotros tenemos que ver, el trabajo con la inteligencia. Dice acá el Mahá Chohan, la gratitud por la inteligencia divina y la sustancia emocional del creador, o sea, por, por tener inteligencia y por tener sentimientos, empezar a agradecer. ¿Eso qué hace? Mantiene al individuo libre de enfermedades de mente y de emociones perturbadoras. ¡Qué fabuloso! Ustedes quieren nunca padecer de su mente, ni de su psique, ni ninguna situación psicológica. Hay que agradecer la inteligencia y la sustancia emocional que nos viene del Creador. Lo contrario, bueno, eh, tal cual así. Toda aquella persona que no pueda controlar su mente, que no pueda trabajar eh, psicológicamente con sanidad es debido al odio, al rechazo, a la, a la negatividad, a la crítica, y todo ese tipo de, de cuestiones traen males en un futuro, que son males eh, psicológicos, psiquiátricos, etcétera, que a nadie se le desean, y esto es muy importante empezarlo a trabajar. Pero bueno, estamos en la charla del Espíritu Santo, y entonces vamos a trabajar nuestra gratitud. Vamos a centrarnos nuevamente en esta posibilidad que tenemos que es la inteligencia divina. Vamos a meditar en ese mundo de inteligente que se encuentra en nosotros y en todos y en el todo, en la comunidad, en el país, en el continente, en el planeta. Vamos a agradecer por la capacidad de sentir, por sentir ese feeling y tener esa sustancia emocional creadora y creativa que está en nosotros y podemos decir gracias Padre por la mente divina por la inteligencia divina por la sabiduría por todos los maestros por todos los mahatmas que nos dan la verdad y la enseñanza gracias Padre por el mundo de sentimientos que nos permite sentirte divinamente gracias Padre por esta capacidad de sentir pensar y crear gracias padre entonces otro ejercicio más de agradecimiento y el tercer ejercicio de agradecimiento es la gratitud por los elementos en el cuerpo todos los, las celulitas del cuerpo que tienen allí en donde deben de estar verdad hay que agradecerlas y ese es un trabajo también bellísimo que hay que estar llevándose bien. Recuerden que nos, nosotros tenemos un elemental del cuerpo y ese elemental del cuerpo prácticamente tiene vida propia, es en sí mismo eh, un ser. Entonces eh, hay que llevarla bien porque finalmente es donde cohabitamos. Y también tenemos un elemental del rostro. Elemental del rostro también trabaja y hay que trabajar con él la belleza, la armonía, la perfección y demás. Entonces, Vamos a juntarlo con el tratamiento que da el maestro Saint Germain. Recuerden que es la manita izquierda, así como si estuvieran una charola, y la mano derecha así proyectándola, en este caso, a su cuerpo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer círculos como las manecillas del reloj, ¿verdad? Las 12 arriba, las 6 abajo, y como las manecillas del reloj hacen, y podemos decir, amado elemental de mi cuerpo, gracias por tu servicio. Ahora, en el nombre del yo soy... Tú asumes la perfecta armonía, fortaleza, flexibilidad, simetría de mi gran yo soy. Gracias por todo el servicio, gracias por el servicio que prestas a cada momento. Ahora vamos con nuestro rostro, igualmente con nuestra manita y podemos decirle, amado elemental del rostro, gracias por tu servicio, gracias por tu amor ahora en el nombre de mi yo soy, tú manifiestas la simetría, la belleza y la brillantez y dulzura perfecta del Han en mi rostro. Gracias Padre. Y vas trabajando ese agradecimiento, ¿verdad? Ya pasaron tres minutos Berito, ¿no andas ahí Berito contando el tiempo? Creo que nos, ya verdad, más o menos, un minuto por ejercicio. Pues ahí vamos, ahí vamos, ¿verdad? Tres minutos a diario de agradecimiento ya vimos desde, lo, desde toda la creación, la inteligencia, la sabiduría, el cuerpo físico, vamos por allí. Y bueno, otro, otro ejercicio y otra trama que nos da el, el Chohan es la purificación del alma. ¿Qué importante es esto? El alma, ya lo estudiamos justamente, que es donde se conjuntan todas esta, toda la esencia de todas nuestras vidas y fue un elemento creado justamente para que nosotros pudiéramos, cohabitar en este mundo eh, pero en origen pues el alma no existía verdad el santo ser crístico y la presencia yo soy podrán llegar a ustedes solo a través de sus almas purificadas o sea la purificación del alma es necesario estar trabajando la purificación ¿Quién me dice me escribe me relata me baila o me muestra cómo purificamos el alma cómo podemos purificarla a ver si eh, están aquí. Sí, ¿verdad? Es con el uso del rayo violeta. El rayo violeta es lo que trae la purificación al alma y eso es parte fundamental, esencial de este trabajito que vamos llevando eh, consistentemente pues, para nuestro beneficio y para el de todos. Entonces, la llama violeta es trabajarla a diario, o sea... Si sí, ya el Maestro San Germain lo dice, ya también ahora el Maha Chah Chohan lo dice, la Llama Violeta es diario, diario, diario con el decreto que más les acomode, ¿verdad? Con la práctica que más les acomode, meditación, santo aliento, heptario, decretos y demás. Podemos trabajar un decreto, si les parece bien, podemos decir, yo soy la Llama Violeta transmutadora del perdón, amor compasivo y solucionador que estalla y se enciende. Consume y disuelve toda creación humana imperfecta, su causa y efecto, núcleo, raíz, récord y memoria, pasado, presente y futuro, en este instante y para siempre. Yo soy antorcha de fuego violeta, yo soy antorcha de fuego violeta, yo soy antorcha de fuego violeta. Gracias Padre, que así es. Parte fundamental verdad de todo este, este trabajito que vamos llevando. Eh, paso a paso adelante, pero es como hay que trabajarlo, chicos y chicas. Todo sensación ¿verdad? de rechazo, de pelea, de disgusto, ya empiezas a sentir a Shrek por ahí que se va acercando, en, invocas a la llama violeta transmutadora, es parte fundamental. Eh, a lo mejor, qué sé yo, empiezas a, a, a tener queja, ¿por qué me pasa esto a mí y demás? La queja es lo contrario al agradecimiento. Entonces ahí rápidamente la transmutación, pero si tú te adelantas con la transmutación incluso antes de que vengan todos esos escenarios ya discordantes, pues estás haciendo el más grande trabajo que puedes hacer, que es pues esta salvación interior y esta purificación. Dice el Maha Chohan: no luches con tu alma, antes bien transmútala, o sea... Con todo ese reservorio y esas cuestiones que andan girando a nuestro alrededor. No pelees, ¿verdad? Con nada de eso, no te conflictúes. Eh, a veces somos muy duros con nosotros mismos y decimos, no, es que no puede ser. Si yo ya sabía, si yo ya sé metafísica, si yo ya he tomé el curso del libro de la vida, si, y todavía me sigue pasando esto, no puede ser, chihuahua. Y no, ¿verdad? No luches, dice... El, el maestro, eh, Jesús nos decía, no resistan al mal, no estén allí conflictuados, no se pongan en esos en, escenarios fatídicos, recuerdan al, al monito de dale a tu cuerpo alegría macarena, bueno, eh, amor, transmutación, eh, perdón, liberación, eh, soltar rápidamente eso, renunciar a cualquier negatividad, eh, quitar la seriedad, Aplicar la técnica ancestral, transmutación y demás. Va, va siendo parte de todo ese trabajo interno. No queremos de ninguna manera que ustedes combatan ni ataquen al mal. Ojo, en Metafísica nadie está aquí para andar eh, ajusticiando a nadie diciéndole que tal o cual persona es tal, o incluso estudiantes de metafísica que son esto, que hacen esto, que son negativos, que esto, o al facilitador, a veces al facilitador es al que más le dicen de cosas, ¿verdad? Este, pero no, metafísica no es para eh, la persona que quiere estar viéndole los defectos a los otros. Eh, metafísica es a quien decide amar, y en este caso no se resiste con nada de eso, aquí no, le, no estamos cuidando eh, nada absolutamente a las otras personas de si son malos y estos y el otro y demás, en metafísica nos concentramos en el amor, en el bien en el bienestar, en la felicidad y entonces eso va como parte fundamental y va por, por delante ¿verdad? dice más bien invoquen a su santo ser crístico a la acción para que los ayude a transmutar estas apariencias temporales de infelicidad, miren estos textos son palabra, palabras magnas, pero como están en los textos, no sé, algo pasa que todo se estandariza y entonces dices, ah, pues sí, el ser, el ser el santo, ser crístico, ¿no? Pues está, está bien bonito, ¿no? En metafísica se estudia, ¿no? El ser crístico, ¿no? Y te pasa esa cuestión eh, por un oído y te sale por el otro y no logras nada. Pero la realidad es que ahí viene la gran magia. Muy pocos estudiantes hablan con su santo ser crístico. Lo más que hacen es repetir el decreto de saludo, bendigo y despierto, mi santo ser interno. Saludo, bendigo y despierto, mi santo ser interno. Todas las mañanas, ¿verdad? Y así ya creen que hablan con el ser crístico. Pero no, el ser crístico es para hablar con él. Y pedirle revelaciones, pedirle que nos muestre la sabiduría de la vida, pedirle que nos muestre el amor, pedirles que nos muestre el camino, que nos muestre el entendimiento, que nos muestre lo que debemos de saber, de aprender, de entender. Y esa es la gloria más grande de todas. Cuando tú empiezas a trabajar en, en comunión o empiezas a hablarle como un padre amoroso, diría el Maestro Jesús, y empiezas a abrirte los caminos. Así hay muchos estudiantes de metafísica que llevan, así como dice la cancio, canción, ¿verdad? Tropecé de nuevo con la misma piedra y se viven topando y topando y topando y topando y topando y no, no, nomás no la agarran, ¿verdad? Nomás no la esquivan. Bueno, número uno, pues siguen luchando con eso, sigue, eh, están luchando con su alma y en realidad de allí lo que se trata es, amado santo ser crístico, abre todos los caminos, muéstrame y que no me quepa duda lo que debo de realizar, el camino a seguir, la decisión a tomar. Y así tú hablas prácticamente en este instante, le hablas y te empieza a revelar cuál es el camino, te empieza a mostrar cuáles son las, los aspectos superiores eh, que lograr en la vida y va por allí todo eso, ¿verdad? Entonces, ahí está todo este este sentido verdad muchos ejercicios que estamos viendo el día de hoy eh, para que los agarren y los trabajen y los retrabajen y, y esto se vuelve parte de la vida prácticamente es para empezar a trabajar con este ahora sí que con el Espíritu Santo directamente esto es el Espíritu Santo la amabilidad eh, si deseamos convertirnos en una presencia confortadora para la vida dice aprendan a eliminar la causa y núcleo de toda rebeldía resentimiento y desdén en sus propias corrientes de vida causas por las que todavía no son perfectos todo ese eso que rechina de pronto en nuestra vida es la razón por la cual no hemos ascendido pero si podemos notar que rechina pues ya la armamos verdad eh, porque allí vamos nosotros a entender que hay algo que tenemos que trabajar todavía. Entonces, eso es a lo que debemos de ponernos acá. La amabilidad tiene que ser un fundamento de todo estudiante de metafísica. Perdónenmelo, pero aquí eh, en metafísica no está nadie para estar debatiendo, para estar eh, conflictuado, para estarse peleando allí con otro facilitador, con otro estudiante, con otra cuestión. Perdónenme que se los reitere. Pero como, ¿cómo decirlo así? Como se oye que rechina y rechina y rechina, pues es que falta el aceitito de la amabilidad. ¿Y por qué falta el aceite de la amabilidad? Porque hace falta amor. Amabilidad es ser amable. Eres amable. La capacidad, en este caso, de recibir amor, ¿verdad? Eres muy amable, por eso nos dicen, se te ama bien. Y la capacidad... De recibir viene de acuerdo a la capacidad de dar. Entonces es necesario que trabajemos eso y que nos carguemos de amor divino. Esa es la razón por la cual seguimos peleando con la misma cuestión, con la misma persona, con esto y el otro. Y entonces, eh, nada más que cuando eso quiere suceder en un grupo de metafísica, los eh, facilitadores... Los estudiantes y demás dicen, no, si sabes contar, no cuentes conmigo, porque yo soy amable, sonrisa, beso, sonrisa, beso, yo te amo. Y si yo te caigo regordo o regorda, pues yo te bendigo tu amor divino también. Y ya, ¿verdad? Eh, hay que trabajar eso así, así, tiene que ser así, chicos. Y si algo se pueden llevar... De este curso, de esta enseñanza, de esta actividad del día de hoy, aunque le hayan prendido allí al celular, es ser amables, trabajar eso en su vida ya les traería un gran adelanto, dice por eso eh, no se ha avanzado. Dice acá, no hay ser divino, cósmico, ascendido, querúbico, seráfico o angélico que no sea amable en todo momento, aunque a veces tenga que ser firme. A veces es necesario ser firme, pero si sus sentimientos son amables, antes de dar las directivas que es necesario impartir, la firmeza nunca podrá herir a ninguna parte de la vida. Eso es muy importante. Siempre hay que... Ser amables antes de todo, ¿verdad? Antes de eh, cualquier situación. Eh, y también, en este caso, va de la mano con todo esto. Hay cuestiones donde es muy interesante eh, el vínculo que se va haciendo, ¿verdad? De, de, dentro de estudiantes de metafísica, que es algo bellísimo, es algo de lo que yo más disfruto. Eh, la amistad que se puede tener con compañeros de grupo, con estudiantes, facilitadores y demás es algo que trasciende toda toda cuestión es algo bello que yo me gustaría que todo mundo pudiera vivirlo y eso tiene digámoslo así sus propias reglas sus propios asuntos que hay que entender y número uno considerando esta esta diplomacia o esta amabilidad que nos va a llevar con hay una relación digámoslo así horizontal que es con tus colegas, compañeros, tus compañeritos, todos los que están tomando este curso, toman y tienen relaciones horizontales. Y hay una relación vertical, en este caso, eh, con el que imparte el curso, ¿verdad? el comunicador del curso. En las relaciones horizontales, entre compañeros, no se pueden estar dando órdenes, no se pueden estar peleando, no se pueden estar diciendo de cosas, o eh, dando enseñanzas, ni siquiera dar, eh, como decirlo así, este, hace esto, hace el otro y demás. ¿Por qué? Porque están igual. Están en la misma, quizá hasta la misma situación. Entonces, no se puede, digámoslo así, eh, se, se pone y eso genera más bien fricción. Eso genera litigio entre estudiantes. Entonces, eviten a toda costa eso. Sean muy felices con sus compañeritos, quieranlos mucho. No, no los juzguen, ¿verdad? En este caso y sean muy felices con ellos y se la van a pasar y van a tener amistades para toda su vida, pero nunca se metan a darles enseñanza e instru instrucción porque eso va a romper ese vínculo horizontal. Y por el otro lado está el vínculo vertical, donde cada curso tiene un comunicador de metafísica y en este caso al comunicador es al que le corresponde ser, la, eh, ser firme, este, mostrar en este caso el camino, de, de mostrar la enseñanza metafísica verdadera que está detrás de cada cuestión y con base en eso pues tomar las decisiones, ¿verdad? Eh, entonces ahí es donde están esos dos equilibrios que se mantienen, por eso uno tiene que eh, pues darse cuenta de todo eso y en ese inter se va formando la amistad, una amistad eh, que puede perdurar, que puede eh, traerles muchas... Eh, Mucha felicidad, mucho bienestar, mucha tranquilidad, mucho entendimiento eh, de que estamos en ese proceso de desarrollo y evolución. Entonces, es así como ya un comunicador, en este caso que tú escuchas, porque podemos escuchar a muchos comunicadores, ¿no? Y en este caso... Eh, Conforme va pasando el tiempo, vas tejiendo amistad, vas haciendo, eh, participando de los cursos de ese comunicador, puede ser que ese, ese comunicador se vuelva tu facilitador. Y eso solamente lo determina el estudiante, porque solamente puede haber un facilitador. O sea, puedes tener muchos comunicadores, puedes tomar charlas con muchos comunicadores, pero ya un facilitador es, digamos así, la línea que uno elige ahora sí que por vibración por carisma, por entendimiento, porque eh, vienen esas eh, cuestiones, por supuesto, de entendimiento y de vibración. Entonces es allí donde ya el estudiante escoge a su facilitador de acuerdo a todo eso y ocurre libremente, felizmente y no pasa absolutamente nada allí. Todo eh, facilitador pues tiene a alguien de quien toma eh, cursos y enseñanzas, o sea, su facilitador que también todo, todo sigue el mismo proceso, entonces es un proceso en realidad de amistad, pero la base de la amistad, chicos y chicas del club, es la amabilidad. Eso aquí, en la frente, ¿verdad? Es fundamental. Que aprenden a autocontrolarse, dice ah, me faltó una partecita, dice, mi propia conciencia, ah no, todavía me faltaba... Mmm, Dice acá, eh, a veces es necesario ser firme, pero sus sentimientos eh, no, eh, son amables. Ahí está, eso ya lo vimos. Dice, aprendan a autocontrolarse, aprendan a quietarse en su interior y luego a invocar la amorosa presencia de Dios yo soy y a cualquiera de los miembros del tercer rayo o a mí mismo. O sea, cuando nos haga, fa haga falta amabilidad, trabajen con el santo Aeolus, trabajen con Lady Rowina trabajen con el Pablo el Veneciano y demás. Y aquí nos hace una pregunta. ¿Por qué grandes seres como los amados maestros ascendidos, el Moria, Serapis B, Hilarión y otros son tamizados a través de mi propia conciencia antes de que sus energías lleguen a la acción vibratoria de la aura de ustedes? Porque el poder vibratorio y la energía de estos seres resultarían verdaderamente abrumadores para el ser externo. O sea, que son maestros, por supuesto, de gran energía, de gran fuerza, de gran situación. Entonces... Vamos ahora a proceder a hacer un viaje mental. En metafísica se les llama viaje en conciencia proyectada. Vamos a comenzar a proyectar nuestra conciencia hacia Acuaria. Eh, recordemos, ¿verdad? Las lecciones del libro de la vida, donde Helios y Vesta tienen siete planetas sagrados. Eh, en este caso, el cuarto planeta sagrado es la Tierra, pero antes de la Tierra está Mercurio. Está Acuaria y está Urano y luego la Tierra. Entonces, dice aquí, están aquí porque se han ofrecido como voluntarios para ayudar a elevar a este planeta y sus evoluciones en esta hora cósmica del movimiento de avance de esta galaxia entera. Entonces, bueno, recordemos que estamos en un sistema de universal de eloja a eloge. Dentro de la hoja Eloje nosotros estamos en la galaxia de Alfa y Omega, donde en este caso existen siete soles, eh, en el cual nos encontramos nosotros en el cuarto sol de Helios y Vesta, y nosotros estamos justamente en el cuarto planeta, ¿verdad? En la Tierra. Pero aquí viene la, la magia de todo esto. Un día la Tierra va a pasar al a la órbita de Urano, Urano al de Acuaria. Acuaria, Mercurio y Mercurio se va a fundir con Helios y Vesta. Ese es el primer movimiento. Luego eh, la Tierra pasará al segundo movimiento que sería Acuaria y Urano am, al Mercurio y ya Acuaria trascendería. O sea, Acuaria, digamoslo así, es un planeta que nos lleva dos... Eh, líneas de evolución por decirlo de algún modo dos órbitas adelante de nosotros entonces la era de acuario en la cual nosotros estamos comenzando por supuesto tiene que ver con esta este movimiento o esta traslación que va a hacer la tierra hacia la órbita de Acuario. pero recuerden siempre que para pasar acuario antes se tiene que pasar por urano entonces la realidad es que los momentos, los tiempos que estamos viviendo son tiempos uranianos. Recuerden, Urano, dentro de la enseñanza de los, de los griegos, de los grandes griegos, es el gran transformador, el que acaba con el caos, el que destruye todo para acabar con el caos. Y entonces eh, los, mom los momentos, por supuesto, que estamos nosotros viendo, tienen que ver con ese proceso uraniano, ¿verdad? Pero no hay que olvidar que nuestra meta es acuaria verdad de eh, la órbita de acuaria en algún momento que es justamente el que representa el aguador el ser humano que trae un cántaro con agua y en este caso lo disemina y lo brinda eh, a voluntad esto es justamente la sustancia mental emocional poder creativo que todos tenemos dentro y que utilizamos y que nosotros queremos utilizar en aquello que deseamos por supuesto, eh, Acuaria es un, es un, va a ser una, es parte de esta era en la cual ya nos encontramos, este movimiento en el cual nosotros estamos, pero además es un planeta y ese planeta vive con todas las reglas que eh, representa la era de Acuario. O sea, es, digámoslo así, el planeta donde se encuentra todo eso. Y entonces, si les parece bien, vamos a hacer este viaje en conciencia proyectada hacia este punto donde los maestros eh, desean ver que nosotros coloquemos nuestra atención, que son estos puntos superiores. Entonces, bueno, vamos a colocar nuestra, nuestro, nuestro, colocarnos en nuestro sitio, que estemos cómodos, libres, disponibles, y vamos a respirar simplemente por la nariz a nuestro propio ritmo, a nuestro propio espacio, a nuestro propio tiempo. Vamos a, si lo deseamos, a cerrar nuestros ojos y vamos a comenzar a observar cómo nos elevamos por encima del sitio en donde estamos. Y así vemos nuestro sitio, nuestra casa, nuestro lugar, toda la comunidad, cómo está iluminada, toda nuestra ciudad. Nos elevamos más y vemos todo el territorio del estado, del país del continente y del planeta y vamos a trasladarnos guiados por una paloma blanca de fuego que es el patrón electrónico del Espíritu Santo que va por delante de nosotros planeando hacia nuestro camino estamos protegidos envueltos liberados y vamos a ver ahora los planetas sagrados de nuestro sistema donde de, antes de la Tierra se encuentra Urano y más adelante se encuentra un planeta de azul profundo, que es Acuaria. Vamos a comenzar a acercarnos más y a ir descendiendo hasta ubicarnos en un sitio con montañas de diversos colores. Azules, rosas, verdes, todo es brillantísimo. Con características muy peculiares, nosotros nos encontramos. El planeta Acuaria está más próximo al Sol, que el planeta, junto al planeta Mercurio, y es parte de esta evolución en la cual nos encontramos. Acuaria es un planeta pequeño en comparación con Urano, y viéndolo desde el espacio cósmico, ofrece un bello color azul, algo así como el agua marina y turquesa que se ve en la Tierra. Observen a los habitantes de este planeta que vive en planos espirituales, donde todo mundo lleva una corona de luz natural, donde se expresa la corona de los siete rayos de los Elohim. Ellos ya la tienen instaurada. Ellos portan joyas que ellos lucen y usan para adornarse con fuego precipitado. Todas sus joyas son brillantísimas. Todos se mueven con gran delicadeza y con gran tacto. Vamos a observar las montañas en este planeta con colores muy diversos, rosa, oro, violeta, desde la base hasta la cima. En Acuaria la gente que le habita es autoluminosa y la atmósfera del planeta no tiene ningún tipo de discordia. Y debido a ello, la música de las esferas es fácilmente escuchada por todos. Acuaria se encuentra pasando el ciclo de 14.000 años en cada uno de los siete periodos de 2.000 años, logrando así su ascensión. Podemos observar cómo se encuentran alrededor y en diversos sitios de acuaria focos del fuego violeta que son centros de la eterealización. Son sitios donde los habitantes se ponen para ser llevados a la, al gran sol espiritual central una vez que culminan su trabajo y así logran la ascensión. Todo Acuaria está lleno de templos provistos para este propósito. Respiremos, realizando el Santo Aliento, impregnándonos de esa cualidad que se encuentra en Acuaria de ese toque de gracia, de ese sentimiento tan especial, donde somos muy bien recibidos, donde podemos también pedir ir en nuestras horas de sueño, tal cual lo haríamos a un retiro etérico. Todos son muy amables, muy bellos, muy delicados. Son muy finitos y delgaditos los habitantes de allí y proceden con gran delicadeza, con amabilidad, con diplomacia. Y nosotros en esta conciencia Absorbemos todos esos dones. Agradecemos por la posibilidad de esta visita. Y poco a poco vamos trayendo nuestra conciencia, nuestra mente al lugar donde nos encontramos Físicamente, tomamos conciencia de nuestra respiración, tomamos conciencia de lo que nos envuelve, de nuestros pensamientos, sentimientos, del lugar en que nos encontramos y amorosa y dulcemente, podemos ir abriendo nuestros ojos. Muy bien, pues con esto eh, hemos trabajado el tema del día de hoy. Espero que podamos también tener eh, diversas sesiones con este estudio y continuar con este estudio del Santo aulus que ya lo ven, pues es un estudio cósmico. Entonces, eh, pues todo lo que hemos aprendido en el libro de la vida nos da pie a que el día de hoy pues podamos tener este aprendizaje eh, superior. Entonces eh, voy a eh, checar las preguntas que pueda haber en los distintos sitios para eh, ir avanzando con lo que tenemos previsto y culminar nuestra actividad del día de hoy. Pregunta Sofía, ¿cómo sé cuándo debo hablarle a mi ser crístico y cuándo debo hablarle a mi presencia yo soy? Mira Sofía, allí... Dios sabe, ¿verdad? Dios dentro de ti sabe, no existe una cuestión, pero te lo voy a decir francamente, la realidad es que la presencia yo soy, este, pues no es como que te te pueda hablar tan directamente, ¿me entiendes? El ser crístico es lo más cercano a cada uno de nosotros y es ahí donde se encuentra, por eso, el hablarle. A la presencia yo soy, por eso hacemos decretos con la presencia yo soy. La, con la presencia yo soy son más que hablarle, son reconocimientos de lo que ella es dentro de nosotros. Entonces es por eso que, que eh, vale la pena, sí, pero también te lo voy a decir, cuando le hablas a uno, le hablas a otro. O sea, para poder llegar al yo soy tienes que pasar por el ser crístico antes, y viceversa, ¿verdad? Entonces, vamos a ir bien. Yo soy de la idea de que no se compliquen con eso, es como llamar llama violeta o rayo violeta. Prácticamente estamos hablando de la esencia y el origen de todo eso, ¿verdad? Pero mientras sepas que siempre hay un buen consejero allí que es tu propio maestro interno, ahí está la clave de todo eso. Entonces, dice acá. Muy bien, aquí veo que nada más la gente escribe cosas, pero no pregunta nada. Entonces, está muy bien, ¿verdad? Eh, mira, pregunta Martín, ¿el lugar físico de los planetas es diferente en otros planos? Sí, totalmente. Piensen ustedes que, por ejemplo, en nuestro plano físico, los planetas eh, que están en el plano físico alrededor del sol que, que nosotros tenemos y demás, aprovechan que es un sol físico para establecerse físicamente, pero sus, sus realidades, digámoslo así, se encuentran a veces en otros sistemas. ¿no? Entonces, eh, en realidad es que no coincide en muchas ocasiones en las órbitas físicas que vemos con las órbitas eh, cósmicas o sagradas. Pero eh, lo que sí podemos ver es que nuestro planeta, pues sí, está físicamente... Es el, eh, el planeta que está físicamente dentro de este mismo plano, dentro de Helios y Vesta, y prácticamente es ahí que se puede conectar, ¿verdad? También Mercurio, también está allí, pero Venus pertenece a, otra, a otro Sol, eh, que es por supuesto invisible para nuestra, nuestra vista, y así, eh, y por eso en realidad son los llamados planetas sagrados, entonces son siete planetas sagrados y la Tierra es un planeta sagrado en esta configuración que vamos viendo. Entonces dice acá Cecilia, ¿cuál es la diferencia entre viaje de conciencia proyectada y un viaje de retiro durante el sueño? Es, es prácticamente lo mismo, solamente que aquí tú sí utilizaste tu mente y tu conciencia y tu mente como eh, iba, iba haciendo, digámoslo así, el, el recorrido. Pero cuando tú vas a un retiro, igual utilizas tu conciencia, pero en realidad, eh, como no hay una continuidad o una conexión con lo que se hace y se vive aquí, en realidad por eso se pierde de, de vista en ocasiones. Entonces ese es el, el gran reto y para eso está eh, Su Alteza la Señora Leto, es uno de los trabajos que ella brinda, el poder conectarnos y poder hacer que coincidan tanto nuestro viaje a un retiro como nuestra conciencia. Entonces son dos cosas que hay que ir conectando. Porque aquí hemos hecho el, eh, la conciencia y, y en realidad visitamos eh, eh, Acuaria como si fuera un retiro. Y esto sucede donde tú te cargas de todas las cualidades que tiene ese sitio. O, o Ustedes tienen que empezar a ser observadores y ver qué pasa en su mundo con esa vida, con esa energía, con eso que se va recibiendo. Y entonces... Eh, es como, por supuesto, que te traes de allá todos esos regalos, todo eso que se, que se vivió allá eh, y en este caso fue consciente la conciencia o la proyección de la conciencia. Cuando se duerme, no es consciente quizá la proyección de la conciencia, la conciencia va, se reciben los beneficios y regresas y a lo mejor tú dices, no, pues yo me siento, o este, en este caso, este, pues no, no soñé nada, no vi nada, no hay necesidad de, de ver nada. Eh, de sentir nada, porque esas son actividades que se llevan desde el pensamiento superior, entonces piensen ustedes en el efecto que produce que un ser humano o varios, como podemos estar aquí el día de hoy en esta reunión estemos conectados y estemos haciendo una conexión directa con un planeta de evolución superior, un planeta sagrado de evolución superior al de la Tierra por supuesto que el, el magnetismo, la energía electromagnética que eso genera cuando nosotros hacemos este ir y venir, eh, hace algo para el mundo, para este, este sitio. Entonces, pues no me crean nada. Ustedes vean qué pasa a partir de, de esto. Y bueno, pues ya eh, conocen la ruta para ir a Acuaria. Pueden, a partir del día de hoy, visitarle cuantas veces gusten, quieran y demás. Entonces, ahí está, ¿verdad? Eh, Dice, uh, Guadalupe, ¿todos esos dones que traes en conciencia proyectada los puedes proyectar aquí? Sí, por supuesto, esa es la idea. Y vienen ideas y vienen cuestiones eh, súper tremendas. Eh, uno tiene que estar sensible para poder observar. Pero todo lo que, tú, lo que tú traigas de allá, los dones, las cualidades, los empiezas a expresar acá de una forma muy acelerada. Yo creo que ese es el, el gran tema, amigos metafísicos, que en realidad prueben, apliquen, pónganse una disciplina, qué sé yo, de tres semanas, ¿no? No, para que vean efectos de lo que va sucediendo dentro de cada uno de ustedes a través de cierta práctica. O sea, esta práctica del día de hoy, o estas prácticas, en realidad, eh, vean y síganlas practicando y vean qué pasa con su mundo, con sus situaciones, con sus asuntos, en tres semanas, y vean cómo eso florece y qué es lo que ocurre a partir de eso, o sea, eh, hay que darle oportunidad a un decreto, a un tratamiento, a una actividad para que se ancle en nuestra conciencia, entonces, pues allí lo tienen con todo eso, ¿verdad? Eh... Pregunta Amanda, ¿cuando regresamos es por eso que uno se siente cansado la siguiente mañana? No, al contrario, cuando se visita un templo, un retiro o algo espiritual, en realidad el cansancio no existe, se te da una energía muy tremenda y puede ser más probable que te levantes como a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana ya así supercargado de energía porque fuiste un foco de energía tremendísimo, entonces pues ya, ¿qué haces? Lava tus calzoncillos, haz algo constructivo con tu vida, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí está. Mm. Pregunta Elena. Una, eh, antes de que nosotros conociéramos metafísica, éramos los rezagados. Gran pregunta, ¿verdad? Signo de interrogación. Pues, te voy, a, te voy a decir que pues ojalá un rezagado se pudiera topar con metafísica. O sea, ojalá una persona con ese tipo de, de modo de operación y demás se topara con metafísica pero no hay no hay ninguna garantía, ni que tú seas rezagada, ni que un rezagado esté, y bueno, el asunto es que a veces eso es tan tan recalcitrante que hasta eh, entran a metafísica y se ponen a dar cursos de metafísica y se llevan a la gente al despeñadero, al, los despepitan a todos, entonces, pues, pues ¿qué? ¿Verdad? No hay, no hay No hay ninguna respuesta allí, eh, ortodoxa que yo te pueda dar y decir es completamente así siempre no entonces va por allí eh... pregunta Consuelo ¿cómo se puede ir a un retiro con los monjes si es posible? pues sí, agárrate a un monje ahí cuando lo veas y le dices vamos al retiro y, y que se vaya ahí contigo verdad y entonces ya te traes el fruto del monje después, ¿verdad? Que es una, una fruta allí muy sabrosa. ¿Cuál es la diferencia entre viajes de conciencia y un viaje de retiro? Eso ya sea, lo vimos. Y bueno, mmm, ahí estamos, ¿verdad? Pues me parece que eso es todo lo que teníamos planteado para el día de hoy. Vamos a dejarles la actividad esta completa para que puedan eh, trabajarla en su participación dentro de esta actividad. Eh, si gustan, es poner eh, alguna de las actividades, alguna de las eh, pues, sí, prácticas, herramientas que trabajamos el día de hoy, que las pueden enumerar, las que se acuerden, eh, hacer su listita y practicarlas, ¿verdad? En su, en su día con día para ese propósito y demás. Entonces, bueno, yo les agradezco muchísimo su atención, eh, su participación y nos encontraremos. Para la próxima ocasión vamos a seguir trabajando ahora sí el libro de la vida, nuestro módulo 2. Después seguiremos eh, incorporando más enseñanzas del Espíritu Santo eh, para todo este propósito. Y bueno, yo les quiero agradecer mucho. Que la pasen muy bonito y nos vemos a la próxima. Gracias.